Hola, bienvenidos al curso de Academia Más. Soy el maestro Luis Granados. Iniciamos. Hola, vamos a iniciar la información del día de hoy, que es muy importante para el 2022. Como ustedes pueden ver, estamos anunciando un nuevo curso que es Bantec, Bachillerato en Nuevas Tecnologías, Proyecto Imagina y que va a consistir en lo siguiente este proyecto es de Academia Más y va a consistir en lo siguiente primeramente, este curso está basado en el curso Colbach Exacer, para personas mayores de 18 años contiene guía de estudio exámenes eh, virtuales, tiene sesiones de Google Classroom, contiene Kahoots y Quizlets, que son cuestionarios interactivos. Es un curso presencial, semipresencial y online. Contiene videotutoriales de las materias, de las siete materias. Contiene PDFs de todas las materias. Y además hay sesiones en vivo en Facebook, que las vamos a hacer y realizar en un futuro próximo. Y además contiene como plus el taller más de matemáticas sin sufrir. Esto es por parte del, es por parte del examen de colegio de bachilleres. Todos estos materiales los elaboró Academia Más, quiero nada más señalarlo. El colegio de bachilleres solamente hace el examen. Acritabash Ceneval también contiene guías de estudio, exámenes virtuales, Google Classroom, Cajode y Quizlet es un curso semipresencial, presencial y virtual. Cualquiera de ellos. Video tutorial. Tiene videotutoriales. Contiene PDFs, eh, sesiones online, también vamos a tener. Y también va a contener el taller de Academia Más de Matemáticas. El curso de acreditación Bash es para personas mayores de 15 años o más, 15 años o más. Y eh, esto lo emite el Ceneval, es decir, el examen lo hace el Ceneval. En ambas modalidades, Colbach y Ceneval, ya son exámenes presenciales y o virtuales, cualquiera de las dos modalidades. Por último, vamos a presentar Comipems, que es para las personas o jóvenes que van a presentar su examen de ingreso a, a nivel medio superior. Y también contiene guía de estudio, nuestra propia guía de estudio, exámenes virtuales. Eh, materiales y sesiones en Google Classroom, contiene cajús y quizlets que son cuestionarios interactivos, eh, contiene curso, este curso puede ser presencial, si me presencial o virtual. Tiene video tutoriales de las materias, PDFs de todas las materias, y sesiones online. Y por último, también vamos a agregar para este nivel algunas materias del taller más, que es matemáticas sin sufrir, del curso de taller de matemáticas sin sufrir, para que las, los alumnos presenten este examen con mi en la mejor forma. Bueno, en cuanto a Bantec, que es bachillerato nuevas tecnologías, cada, cada curso tiene su propia guía de estudios oficial, en este caso el colegio de emite una guía oficial, también vamos a disponerla en las sesiones de Google Classroom. Ceneval también tiene su propia guía. También la vamos a colocar. Y Comipemps tiene su propia guía. Entonces, las vamos a colocar ahí. Y también nosotros tenemos nuestras propias guías o materiales de estudio. Por otra parte, eh, los exámenes de por lo menos Colbach y Ceneval, en este caso solamente Colbach y Ceneval, pueden hacerse exámenes virtuales o presenciales. En el caso de COMIPEMS, sí, el examen es presencial. Pero aquí vamos a tener exámenes virtuales. En el caso de COMIPEMS, vamos a hacer sesiones virtuales simulando el examen, un examen simulación virtual, igual en COMIPEMS, en Colbash y en Ceneval. Eh, Todos los materiales y sesiones las vas a poder encontrar en la plataforma Google, Google Classroom, la plataforma virtual Google Classroom, donde podrás ahí encontrar los PDFs, los videos, tutoriales y algunas sesiones pregrabadas. Por otra parte, vamos a hacer, ya elaboramos para ustedes, para todos los interesados, para todos los alumnos interesados y alumnas, eh, cuestionarios, inter, eh, in, in, in, perdón, eh, cuestionarios virtuales interactivos. Cuestionarios virtuales interactivos como Kahoot y Quizlet. Son muy interesantes estas herramientas nuevas basadas en las nuevas tecnologías que es importante que ustedes se acerquen porque hace el conocimiento más entretenido. Vamos a contar con clases presenciales en los tres cursos, es decir, para el curso Colvash, para el curso Ceneval para 15 años y para el curso de Comipems vamos a tener sesiones presenciales. Ya les diremos dónde y cómo en un futuro. Vamos a tener videotutoriales de todas las materias de Comipens, de, de, de Colbach y de Ceneval, el examen Ceneval. El examen Ceneval, cuando me refiero al examen Ceneval, me refiero al examen para bachillerato, pero este es para 15 años. También contamos con materiales didácticos en PDF, las guías de estudio, contenidos educativos, eh, pruebas, ejercicios lecturas, eh, también tenemos sesiones online, vamos a contar sesiones online para todos, para Comipens, Polvash y Ceneval, vamos a contar con esas sesiones. Y quisiera agradecerles porque con este nuevo sistema vas a aprender más, va a ser virtual y presencial, vamos a tener vínculos y enlaces educativos online y de esa manera tú vas a mejorar tu aprendizaje. Es un placer haber estado con ustedes. Esa es la información básica que estamos presentando para el 2022. Soy el maestro Luis Renados Marmolejo. Soy un docente con tres maestrías, 29 años de experiencia en educación. Tengo un máster en Big Data y Business Intelligence. Un máster en Comercio Internacional. Un máster en Administración y Dirección de Empresas. Tengo una especialidad en Coaching y Programación Neolingüística. Soy licenciado en de Economía por parte del Politécnico Nacional. Estamos en Academia Más donde vamos a iniciar a partir de 2022 los cursos de Colbash, los cursos de Comipems y los cursos de Ceneval. Estamos en YouTube, Facebook y TikTok como Academia Más. Muchas gracias por tu atención y nos vemos a la próxima. Hasta luego.